Oye. Si la gente no está ni ahí, profe, fascismo, porque mire, ¿por qué no muestran en la transmisión en el escenario? No el escenario, sino que el, el de la gradería deben estar vacía. Debe estar vacía. ¿no? Estar ¿no? Los pocos es que, que se quedan a ver a Paloma Mami. Mira, ahora van a presentar a Argentina. Snale, ya y estos locos, ni ahí con la presentación, están con el backstage de los locos que ni siquiera eran los artistas principales, que fueron unos canapés que invitaron. Uno de los grandes de latino. Weón, este festival está terrible rasca, weón. O nada, sea, hoy, que... hoy día está demostrando una rasquería del fondo del Puerto un weón. Una que el mes, profe, tiene más sí. clase esta weón. Bueno, Yo veo el festival por la, por la competencia internacional, weón. <risa> la gradería profe, se fueron todos los huevones. Oh pobrecito. Bueno, usted sabe que cuando se empiezan a ir la gente que paga más, eh, la que se sienta más adelante, empiezan a bajar los buenos de la galera. Sí, pues para que la gente vaya para adelante. Lo que le pasó pero es que cantaban Pajarito en el aire. Ah, pero ese buen se fue feliz. Oye, la conferencia prensa La Pamela y de Frentón cortaron toda la competencia, güey. Bueno? No, si sí, no tiene nada que hacer la competencia profe, Nunca ha importado. O sea, antes sí importaba, Pero ahora ya no importa. Escuchemos qué dice esta desgraciada, ¿eh? ¿Habrá alguien que se atreva a, darle, a hacerle alguna pregunta decente? A mi no. Que me está en el sur, en Cucu, no, en Alto, a mis amigos, a Chucha. todo el mundo que me ha en Estamos vendidos con la, el periodismo también, progresista. Y también gracias a usted, a la prensa, que también han sido parte de mi carrera. Así que ya llegué yo aquí. Ya estoy. Vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta. ya. Ah, bien, hizo historia por hablar del pico que, que, que se, se la culiaron, bueno, <ríe> güey. Eh, oh, se me cortó a mí, güey. No, Ahí todavía está. no hablo con mi mamá. Yo espero que esté viva la señora. Chao. <ríe> <encontrando ríe> infarto más en este momento. Eh, pero todavía no sé. De hecho, ahora estaba preguntando, con mi mamá. No, no, no tenemos señal acá Entonces todavía no sé, no sé lo que, No no sé cómo lo vio, no sé si lo vio Porque ella está más asustada que yo De hecho fue a una manda, San Espedito Me mandó con agua bendita Para acá con escapulario eh, Sí, porque tenía miedo Como que siempre hablan de dijo, Dios mío, no te haya Son bonitas las que, capitas todavía, eso es lo único bueno del festival Sí, broncería chile sigue haciendo la pega, bueno una por Sí último, <risa> ¿Son todavía mal, de broncerías no chiles? Broncerías chiles, chile, sí, sí. No me van a pifiar Así que no sé, espero que lo haya visto. ¿Estás seguro? Es que no, que debe estar eh, muy contento, ¿Sabes qué? Cuando llegó la chipa mogli no, ya no estoy seguro de nada, bueno. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola. Oye, soy Lisandra Recabar del canal Farándula Gay. Eh, somos el único canal de la comunidad LGBTIQ+, que está acreditado. ¡Ay, Quiero buena! Quiero agradecerte por haber hecho ese guiño junto a tu amiga Paulina. En el escenario me gustaría saber si es que existe una razón por la que hiciste ese guiño y eh, si quisieras enviarle algún mensaje a la comunidad LGBTIQ+. Eh, no, pero una falta de respeto, profe. Que, profe. Eh, es una es falta de respeto para pa, pa los que, que quieren ver la competencia. La sí. competencia. <risa> <Y> chucha que <risa> la competencia? Yo quería escuchar la <risa> canción de Argentina, weón. Pero, profe, cuando Pedro Pul salga <risa> presidente de Chile, no esta guapa cambia. <risa> Pedro Pul, bueno, en los comentarios y están que, tirando su cuestión. Pedro Pul más, presidente. Tenemos que ¿Quién es los... ese weón? ¿Ah? ¿Quién es ese weón? ¿Quién? ¿Pedro Bull, El Pedro Pulpo, pues ese weón que dice, ¿qué chucha no entiende esta gente regular? visto ¿No sé, ¿no sé, ese video? Pero, ¿Es pariente del Pulpo pol, Ese que predecía las cuestiones <ríe> para el festival de, Ay, bueno. pa el mundial. Ah, tiene que el... ¿No? ir. <risa> es un weón que hace un programa en el sur, por un, por un, por un programa de, no sé si de de, de, de televisión allá rural. ¿Ya? Pero de política. Ese weón que estuvo en la polémica la otra vez, profe. Ah, un Que pitear a todos los zurdos que lo iba a mandar no sé a dónde. Ah, ya, ya, ya, sí me acuerdo. ya. Un weón que se parece a Huevito Rey. Algo así, pero se pone chaqueta como de aviador. Secreto porque Maverick. no fue así. Pero al horno. Alguien le dijo que esas cosas eran muy divertidas la banda. que escribiendo, por lo tanto dije lo voy a llevar a un show y poco a poco empecé a probarlo, empecé a hacer show solo para mujeres en el Teatro Palermo que se empezaron a llenar y cuando llegamos podemos parar el suplicio por favor profesor. Para que termine la conferencia para preesa hombre. Profesor yo la tengo mote. Para que vea que lo interesante <risa> que está a mí la, la conferencia de prensa. No, ¿Ah? yo, yo estoy grabando ahí para, para que después coloquemos ahí conferencia de prensa, Pamela Leiva, y claro, y tengamos millones de visitas y para miles de puteas. Me voy a comprar una radio chiquitita, la voy a poner acá al lado, o voy a sintonizar AM, Radio Minería, y voy a escuchar los festivales del 80 para adelante. Oh, festivales del recuerdo. Exactamente, donde importaban la competencias internacionales. Claro. le salieron decir, grandes sí, canciones pues profe. Bueno, salieron terribles buenas canciones. No sí, pues. ¿Cuál fue la última usted, gran usted, canción usted famosa usted del, festival del Festival de el Viña? Este viña? Oh, Para ir. Sí. Para mí, sí. Eh, me dice, "El final todavía no me cierra, Viñas más grandes." Fernando Casas puede ser. ¿Qué te parece si invitas En el a primer Fabricio? Festival, ya a bailar y yo Como en el primer Festival. Fernando Casas, ¿cuál es ahora? No nada, es eh, Germán Casa, por ah, favor. No, canta? No, pues profe, está confundiendo. No, Germán Casa es un cabrito que cantaba una canción que se, pare, que se llama Parece tan sencillo. No, no la cacho, güey. Se la tarareo. Dale. Dale. Parece tan sencillo, Marto, y que estás aquí. ¿No? Eh, no. Pero fue famosa en su tiempo ah. Puta, yo la última que recuerdo que fue famosa fue en el año 2011-2012 De Abel Pintos en La Voz y de Víctor Heredia Ganó la competencia folclórica Ah, pero folclórica... Sí, bo, y, pero hasta el día de hoy sigue siendo famoso Que se llama Bailando con tu sombra, Lelí. Ah, pero es que está genial, esa canción, Sí, bo, pero ha salido del Festival de Viño Sí, pues. No sé, si el Festival de Viña, Let Me Try Again, por ejemplo. Let Me Try Again, po. Salió el Festival de Viña. Sí. Bueno, salió en francés, pero la adaptó Francinata. Por favor. Sí, pues. La otra última, famosa, por así decirlo, fue Rumaday. Que era como la pluma gay. ¿Te acordáis? Eso fue como del 2019, 2020, por ahí. Muy real. Que era como ruma Rumaday, ruma Rumaday. Ruma, ruma, ruma, ruma, ruma que era muy parecida a la pluma gay, bueno. ¿Estás seguro, profe? Sí, Porque en 2020, no, festival. 2019 entonces fue. Usted qué huevada tuvo? No, sí fue fue como de los últimos festivales, pero era la canción que representaba Rumanía. No, pero realmente famosa, profe. Sí, pues esa fue bien famosa. La ahí Fue famoso un rato mientras duró el festival, Bueno, fue famoso en Rumanía. No, claro, en Rumanía. Muchas veces interminables doctores que me decían cierre la boca para bajar de peso. Ah, ahora está hablando el tema del del del peso. Que están clínicas, dice, paciente para la obesidad. Porque el un paciente obeso, ¿Y el por maestro, qué está hablando del peso? Porque, eh, porque le preguntaron masivo. Y, y ella dice que sufrió violencia por ser años, gorda y que los médicos le decían que cerrara la boca. ¿Qué es tan importante que estas guías clínicas hoy día existan en Chile? ¿Siguiente pregunta? Agordofobia, ¿eh? Claro. A ver. Hola, Pamela. Hola, ¿Cómo está ahí. Viene otra pregunta. Tengo una pregunta que tiene que ver con un protagonista circunstancial de tu rutina, que fue Jimmy. Nosotros conversamos con Jimmy, él corroboró todo lo que contaste sobre él. Hablando de Jimmy, pero tú dijiste cosas como que él te había ayudado en la PCU, él también te llevó a una fiesta donde tú probaste marihuana. marihuana. Eh, cuando probó si marihuana te un poquito, eh, sobre si estas son Qué lindo. <risa> <con> <risa> sí. Es el humor, La exageración lo de la del la... extraño. ¿Mm? De, de ¿por qué? Amigos, que el, que el humor en el fondo se, se termina basando en eso, en la, en la exageración de, la de, todas de todas las cosas muy extrañas que la gente de, puede tener. Entonces, sí, es, es, es, es cuático. Ay, Ay, es lo vuelvo a repetir. Cualquier huevón hace humor, humor, entre comillas. Ya, son nueve minutos no de, de grabación. Paremos la acá entonces con la conferencia de prensa, porque la verdad, te reforma la conferencia. No me voy a tener toda la noche viendo esta hueva de festival. Insisto, nos cagaron con la competencia <risa> ah, Pero bueno, será Y, y no estará ¿no? en eh, En otras Digamos, en otras plataformas disponibles después Porque eh, no transmitieron ni eh, pico de la Competencia eh, Miranza, o sea, Y lo peor es que es la señal Oficial de TVN se notó, se notó que para los productores Y organizadores, esta no importa nada Es que, o sea, es que eh, Ahí está lo terrible, o sea Lamentablemente el festival ya no... Prensa, ya vamos a tener el tiempo como festival ver, propiamente no tal, nada, está organizado Al como las jugar, pelotas. Mira, sí, se, el... se, se que parece se a cómo se, se, se está llevando el, el, el gobierno. Amable. Venir acá, eh, algo así son bueno, puro, por algo, puro alumno en práctica algo, por algo no sé, correo unos días o unas semanas antes de, semanas de, sí. de todo lo dijeron tenemos esta el festival qué hacemos ah, manda un alumno en alumno práctica alumno, nomás total, total si el gobierno no lo hace porque lo vamos a hacer nosotros ya me despido un abrazo fíjense hasta luego chao